Ok, vamos a hacer un, un gameplay profesional del busca minas Que de hecho en realidad no va a ser tan profesional Porque es que tampoco soy un, un super crack en este juego Pero bueno, voy a hacer un intento Vamos a jugar el nivel 3 porque los otros dos están muy fáciles Ok, empezamos con arriba a la derecha Acá vemos que en uno de estos dos es una mina Por lo cual si acá hay un 2 sabemos que acá tiene que haber otra sí o sí Acá vemos que hay un 1 y vimos que esta bomba está acá Por lo tanto sabemos que estos y estos están libres por lo cual, si sabemos que este es el que está libre, este no está libre. Acá estos dos ya están ocupando este dos, por lo cual estos tres están libres. Luego, acá sabemos que una de estos dos es la bomba. Y acá hay un cuatro, acá hay otras dos, entonces acá estaría la otra. Acá sabemos que está libre por lo mismo de antes y bla, bla, bla. Podemos seguir este, expandiendo. Luego, tenemos un uno acá, el único posible es este. Luego tenemos estos tres acá porque están libres. Luego este tenemos un uno acá. Eh, porque, bueno, es el único que, que, que puede... Que puede estar ahí, tipo, no, claro, porque es un 1 Y lo único que está acá es este Entonces sabemos que en este 1 Solo hay una bomba y es esta, entonces estos tres están libres Y lo mismo pasa con este con este 1 de acá Luego estos dos también están libres Estos dos también están libres, creo que ya deben saber por qué Luego eh, un 3 Vemos que acá hay 3, ok, perfecto Acá vamos un 1 eh, Acá por lo tanto está libre Y acá también está libre Estos 5 también están libres porque acá hay un 1 Este, acá hay una bomba Acá hay un... Acá, acá está libre... Estos 5 están libres... Acá hay 2... Porque este 2... Marca que son estos 2... Acá solo puede ser uno de estos 2... Y acá hay un 2... Por lo cual este... Y acá hay un 1... Eh, que lo único posible es este... Y... Por consecuencia tenemos estos 5 libres... Porque ya sabemos que la bomba está acá... Luego tenemos este 2 de acá... Estos 2 están libres... Porque este por este 1... Luego tenemos esta bomba acá... Este está libre por ese 1... Uno. uno de estos 2 es la bomba... Por lo cual... Eh, acá hay otro más... Y acá estaría la tercera... Luego, pasamos por acá. Acá tenemos un 2, el único, el único es este. Eh, luego, este está libre y este está libre. Estos tres están libres y este está libre. Este no, este no está libre, ahí no bomba. Acá está libre porque ya están los dos. Y acá está el tercero de este cuadradito. Luego tenemos eh, este que está libre y este que no, porque acá hay un 2 y este 1 dice que acá no hay nada. Luego, ¿qué más tenemos? Acá ya creo que se están acabando las... No, no, no, acá, acá, acá, tenemos, acá tenemos más para rascar. Luego este, este está libre porque acá ya está el 1 Estos dos también están libres porque este 1 eh, Acá hay una bomba porque está el 2 <coughs> Acá hay un... Este 1 dice que acá está libre eh, Luego este 1 dice que Este es una bomba, este está libre Estas 5 están libres porque Acá es por este 1 Luego acá eh, también está libre Luego tenemos el 2 acá Este está... Este, este tiene una bomba Y este sería el otro que tiene la bomba Eh... Estos 3 están libres por consecuente Y estos cuatro también están libres por este uno de acá Luego este 4 eh, marca que acá hay una bomba Acá también hay una bomba por este 3 Estos tres ya tienen la bomba por lo cual estos dos ya estarían libres Luego Este Acá hay una bomba por este 3 Este está libre y este está libre por el 1 Este también está libre por este uno Luego tenemos un 1 acá El de una bomba acá por este uno Este está libre Este también está libre Este acá y acá está, acá, acá está no porque, porque bueno, el 2 ya tenía las dos bombas acá. Luego, lo mismo hacemos. Este 2, el segundo es esta. Este no tiene una bomba. Porque este 2 ya los tiene completas. Luego, este, creo que también... Ah, no, este está libre. Este no está libre. Este tiene así o eh, sí. Por este 2. Luego, este está libre. Este no está libre. Y bueno, yo creo que este llaman, llaman, este, porque es básicamente todos los impulsos van captando la onda, ¿no? Acá hay un 50-50, no me lo voy a jugar porque creo que tenemos más por donde rascar, a ver. A ver. Este, este sabemos que es la bomba, porque por este 3, por tanto, este está libre, estos están libres y estos también están libres, perfecto. A ver, este tiene una bomba, por este 3, este ya están, estos dos ya están libres. Luego, este está libre por este 2 de acá. Este también está libre por este 2 de acá, este tiene una bomba, estos dos tienen una bomba por el 3, por lo cual este está libre, y estos dos están libres, y estos dos están libres también, perfecto. Luego, este tiene una bomba por este 2, por lo cual este está libre, este es un 1 por estos dos están libres, y acá tiene que haber una bomba, así si si, por este 3, y este está libre, y estos dos son una bomba porque este es un 3. Luego tenemos estos dos acá, este, está, este tiene una bomba y estos dos están libres por este uno de acá. Luego acá este está libre. Y estos cinco también están libres acá hay una bomba acá tenemos este que no es que está libre y estos también están libres este también hay una bomba eh, acá también hay una bomba y este estos dos son una bomba porque esto, por este dos que marca estos dos no este <coughs> luego este sabemos que está libre este está libre porque es uno de estos dos sí o sí por lo cual este no puede ser este porque si no estos dos serían libres y este uno no lo marca luego este está libre este está libre Este está libre son, son todos este que voy sacando Porque ya están completos Por así decirlo los cuadrados Acá hay un 50 o 50 y no hay ninguna manera de jugarlo Porque ya está todo encerrado de otras cosas Así que este no me lo voy a jugar por ahora Pero es que en algún momento me voy a tener que jugar Así que el video puede terminar ahora O puede seguir Uno, dos, tres. Oh, bueno, qué se le va a hacer Una lastima, quizá la próxima lo completa por ahora Sí Hice este video únicamente para mantener vivo el canal, porque es que realmente no tengo ni idea de qué hacer con geometrías. Nos vemos.